Olá, me escutem. Vamos começar a sessão. Uh, Boa tarde, bem a todos e todas participantes de vários países que suponemos são profissionais de diferentes disciplinas relacionados a temas de saúde uh, pública ambiental. Uh, vamos iniciar o webinar sobre desinfectantes químicos e sísmicos para controle de transmissão do vírus SARS-CoV-2, é o agente patógeno da pandemia zoonótica que nos preocupa. Para o controle da transmissão, que ocorre não só de pessoa a pessoa, sino também através de superfícies inanimadas, é necessário atuar sobre a inativação do vírus. Cabe comentar que, ao momento, se observam as necessidades econômicas para a transição do CR de, de emergência ao relaxamento em alguns países, que, por seguro, devem estar de forma integrada com medidas de controle pela transição. Há vários outros aspectos referentes a medicamentos terapêuticos e desenvolvimento de vacunas que se encontram em en discussão. Entendemos o impacto ambiental da COVID-19 por o uso intensivo necessário de produtos que aumentam a basura sólida e incremento das contaminações de, de ecossistemas aquáticos os vegetais residuais. Nesse webinar, vamos tratar de aclarar sobre as medidas de desinfecção. Por sorte, a nível molecular, É o SARS-CoV-2 que tem uma capa de graça e proteína que pode romper-se com sabão ou detergente, seguido por um enxague com água e a ser possível inativar esse vírus em particular. Recordemos que existe uma parte da população que não tem acesso aos recursos necessários para muitas dessas medidas, em especial por a escassez de água e densidade populacional, como as comunidades que vivem em assentamentos urbanos precários, as favelas ou em atividades de mineria aurífera, artesanal em áreas de bosque amazônico, populações indígenas, pessoas em residências, coletivas, para ancianos, e minhas, ambientes penitenciários, entre outros. Então, a optimidade é o uso de recursos, que podem os casos é de suma relevância. Acelere o slide. O uh, objetivo deste de web, webinar é prestar apoio técnico para que as autoridades nacionais possam tomar decisões e também para que os profissionais saibam mais sobre as recomendações e alertas sobre o uso adequado de los vários desinfectantes químicos e físicos. E uh, atendemos o documento recém-publicado pela OMS, uh, está em inglês, em vias de traduzir ao espanhol, que trata de limpeza e desinfecção em superfícies. E nesse documento se apresentam detalhes sobre a inacturação do SARS-CoV-2 Com diferentes compostos em superfícies inanimadas, não solo, em espaços de serviços de saúde, mas também em outros ambientes públicos com afluência de pessoas. Em meu no documento, se declara de forma direta que não se deve se migrar pessoas com desinfectantes químicos em túneis ou cabines, e também que tampouco é efetivo o uso de desinfectantes químicos. Em superfícies abertas e porosas, como são as pisos, lascais, em ambientes públicos. Se destaca a necessidade de promover treinamento de personal de limpeza para estar ao tanto dos protocolos recomendados para diferentes situações. São temas necessários e oportunos. Há poucas semanas, vimos o surgimento de aparatos de aspersão de compostos químicos e tratamos de compilar algumas justificações e declarações sobre o não uso de alguns desses aparatos para autoridades e para o público em geral. Os enlaces estão disponíveis e, a propósito, a gravação vai estar disponível e também as ponências que vamos compartilhar, como alguém de aí, de aí se chama a pergunta. Outros documentos que vocês devem conhecer pelas páginas do OTS e da OMS que temos disponíveis para o controle de desta pandemia. Uh, Nesse webinar, nossos colegas, a cargo de alguns centros de apoio em toxoplasia, vão apresentar suas experiências. Iniciamos com o doutor Sérgio Saraco, que vai explicar sobre os túneis com aspersións, Carolina Guzman vai comentar sobre as múltiplas alertas e recomendações que serão levado a cabo em alguns países. E, finalmente, a doutora Amália vai a compartilhar sua experiência desde El teatres de Uruguai. Por favor, pongo suas perguntas em el chat para que tratemos de coordenar respostas ao final das ponências. De todas formas, la grabación y las ponencias de este webinar van a estar disponibles en línea. Muchas gracias por su atención. Paso la palabra para el Dr. Sergio Sará. Gracias, Ana. Eh, espero ahí la presentación a la vista. Nos falta la ponencia, si Iván puede facilitar. Ahí se escucha bien, Ana. Sí, yo escucho, no sé okay. si hay otras personas. Ahí estamos, perfecto. No. So, lo que falta es pasar su, su ponencia. Ahí ya la tengo a la vista. Muy bien. Bueno, muchas gracias eh, Ana, un saludo cordial a todos los que están presentes y vamos a tratar de poner en consideración a ciertas recomendaciones en lo que hace al uso de distintos desinfectantes químicos y agentes físicos sobre las personas con el fin de disminuir la transmisibilidad del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Este tipo de artefactos eh, vemos que eh, han tenido un crecimiento importante en distintos puntos mundiales y sobre todo en lo que hace a Latinoamérica, en donde esto ha llevado a un análisis para saber qué efectividad tienen o qué potencialidad de eh, riesgo para la salud pueden traer aparejados. En sí, cuando analizamos este tipo de artefactos, vemos que han habido usos tradicionales, como por ejemplo para el control de la dispersión de distintos patógenos, para eh, eh, equipamientos que pueden salir eh, de granjas avícolas o demás, para evitar que eh, puedan eh, eh, contaminar a la población, eh, pero siempre aplicados sobre superficies sólidas. O bien son aplicados en escenarios ocupacionales específicos, donde personal, eh, con eh, equipos de protección personal conforme al riesgo, con superficies no porosas, son descontaminadas cuando salen de estos ambientes, o bien para garantizar la descontaminación de los servicios de emergencia cuando eh, se encuentran dando respuesta a situaciones de emergencias biológicas. Que nada tiene que ver con eh, el uso actual, donde la hipótesis sería para reducir una potencial contaminación de esta infección viral que puede estar presente sobre la ropa de las personas, y que éstas no lo lleven eh, a, a, a los establecimientos donde pueden llegar a transmitirlo o compartir con otras personas en el mismo lugar. Estos dispositivos eh, vamos a tener que se caracterizan por ser túneles, cabinas o puertas, donde ciertos detectores eh, o sensores infrarrojos eh, se percatan de la presencia de la persona y proceden a pulverizar durante eh, una ronda de 20 a 30 segundos distintas sustancias químicas. Los mismos suelen estar ubicados en áreas públicas, donde hay un gran y continuo flujo de personas, como puede ser las entradas de escuelas, empresas, mercados, estaciones de bus o, o, o de trenes, como distintos edificios públicos eh, que pueden eh, tener este fin para eh, su hipótesis. Ahora bien, a la hora de analizar cuál es el riesgo que puede derivar del uso de este tipo de estrategias de aspersión de productos químicos desinfectantes, o bien la exposición, a otros compuestos físicos como puede ser el ozono o radiaciones ultravioleta C sobre las personas, vamos a ver que eh, este uso, más allá que el fin es reducir la transmisibilidad del SARS-CoV-2, vemos que no cuentan con eh, un sustento de estudios científicos o evidencia que hablen sobre su eficacia o seguridad y que se suma que este tipo de artefactos no han sido aprobados eh, para este tipo de usos por eh, ningún organismo o autoridad sanitaria, eh, por lo menos a las vistas que tenemos nosotros. Para lograr estos efectos de desinfección tenemos que primero discriminar dos eh, áreas fundamentales. Primero, que previo a toda desinfección siempre tiene que haber una buena limpieza, si no esta no va a ser válida. Esta limpieza es el procedimiento que destina a eliminar por arrastre mecánico todo lo que son suciedades y materias orgánicas para que una vez realizado correctamente proceder a una desinfección, que es el proceso que va a tender a eliminar la mayoría o todos los microorganismos sobre el objeto inanimado, no sobre personas, este, donde va a lograr esto a excepción de los esporos bacterianos. Hay distintos eh, grados de desinfección, se puede clasificar en tres grandes categorías como de alta, intermedio, baja, que va a depender del tipo de desinfectante, el tiempo de exposición y al germen que queremos tratar. Dentro de los factores que van a afectar la real eficacia y eficiencia de este procedimiento va a depender de la limpieza previa del objeto, ya que si esta no ha sido efectiva va a entorpecer la acción de los productos que utilicemos para el proceso de desinfección, pero también va a depender de la carga orgánica, es decir, la carga del inóculo viral que tenga esa superficie, el tipo y nivel de contaminación del virus que queramos tratar, las concentraciones y tipo de desinfectante que utilicemos, las naturalezas de, de la superficie, la temperatura, pH, es decir, hay un gran número de variables que van a impactar en el resultado final. En cuanto a los productos químicos, vemos que distintos organismos a nivel internacional, como en la Comunidad Europea o en América, para el caso de Estados Unidos, tenemos que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ha elaborado recientemente una lista de desinfectantes que son aprobados y que cumplen con los criterios para ser utilizado sobre superficies, superficies duras, eh, porosas o no porosas, contra el SARS-CoV-2. Esta lista vamos a tener que permite poner eh, un ingreso por distintas variables. Se puede ingresar por el, el número de registro que le confiere la EPA o por el tipo de ingrediente activo que tiene, cuál es la compañía productora, el tiempo de contacto necesario para la efectividad de, de este compuesto cuál es la formulación y demás, pero claramente deja de manifiesto eh, eh, la EPA que estos productos son útiles para aplicar sobre superficies y nunca sobre eh, humanos. En este sentido vemos que esta nueva aplicación permite tener este registro en donde nos puede dar los distintos aspectos para tener en cuenta, pero destacando siempre que estos productos son para superficies, nunca son para aplicar sobre las personas. El hecho es que cuando empezamos a ver en nuestra región qué tipo de desinfectantes se están utilizando en estos eh, tipos de túneles o cabinas sanitizantes no autorizados por las eh, autoridades sanitarias, vemos que utilizan desde hipoclorito de sodio, ácido hipocloroso, peróxido de hidrógeno, etanol y demás, así como otros agentes, tal el caso del ozono, de los radiación radiaciones ultravioletas, hasta la clorexidina, que sabemos perfectamente que no es eficaz para controlar el sars coronavirus 2 es decir, gran cantidad de compuestos, muchos de ellos ni siquiera que tienen reconocido efecto desinfectante sobre este nuevo virus. Estos compuestos, en su conjunto, vemos que actúan por su exposición directa, sobre la piel, sobre las mucosas, o bien cuando la persona al respirar los inhala ingresando al tracto respiratorio, o bien pueden llegar a ingerirlo cuando cae sobre su mucosa oral. Estos pueden desencadenar por sus características físicoquímicas, y que así claramente lo dicen sus fichas de seguridad, que son compuestos todos nocivos para la salud con efectos irritativos o corrosivos, por lo tanto van a producir al tocar la superficie fenómenos irritativos a nivel de piel, conjuntivas, tracto respiratorio y demás, dando lugar a distintas patologías como dermatitis de contacto, conjuntivitis, exacerbando patologías respiratorias, o bien, si esto se reitera en el tiempo, vemos que puede llegar a desencadenar trastornos de sensibilización como alergias que son observables en las personas expuestas a este tipo de compuestos. Cuadros que sin duda van a variar de acuerdo al tipo de químico, el tiempo de exposición, si esto se reitera en, en distintas oportunidades, la edad y otros aspectos que pueden estar presentes sobre las personas. Lo mismo sucede con el ozono, que sabemos que es un gas tóxico por su alto poder oxidante y que va a ocasionar distintos aspectos sobre la salud de las personas. Desde fenómenos irritativos también sobre piel y piel. Eh, sobre mucosas, principalmente y a nivel del tejido pulmonar, donde puede desencadenar distintos problemas respiratorios, como reducción de la función pulmonar, exacerbar trastornos asmáticos o hasta producir cambios en, en la mucosa respiratoria que puede dejar aún más, más susceptible a las personas para tener este proceso infeccioso que es característico en el sars cov Vemos que con respecto a los sonos se desconocen cuál es la dosis necesaria para garantizar una efectiva. Eh, eh, uso como viricida, así como los efectos que podría tener sobre la salud las concentraciones necesarias para lograr este fin germicida. Por lo tanto, su uso está prohibido para eh, ser aplicado sobre las personas. En este sentido, se plantea en donde estas concentraciones de ozono, a partir de las cuales eh, se han eh, comenzado a observar distintas eh, reacciones adversas sobre la salud, llevando a que, por ejemplo, las últimas directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire, ha llevado a que se reduzca a 100 microgramos por metro cúbico en una media de 8 horas, atento a la relación que existe entre mortalidad diaria y concentraciones de, de, de ozono eh, eh, inferiores a las que habían sido establecidas anteriores a este número. Lo mismo lo plantean otro tipo de exposiciones, como a nivel laboral, donde marcan distintas agencias de higiene y seguridad que el límite admisible de exposición no debe superar la 0,1 parte por millón. Así hay distintos eh, trabajos publicados que nos hablan de la acción que tienen estos compuestos, sus efectos irritativos corrosivos y el impacto que hablan que hemos mencionado eh, eh, hasta el momento. También podemos decir lo mismo en lo que hace a las radiaciones ultravioleta. En este caso, la radiación ultravioleta C, que es la que va a eh, ser aplicada a través de lámparas específicas, que nada tiene que ver con la radiación ultravioleta A o ultravioleta B, en donde es la que llega desde el Sol, ya que eh, la C queda atrapada en las capas atmosféricas. Esta radiación ultravioleta C vamos a tener que... Eh, Va a tener impacto sobre la piel de las personas, produciendo fenómenos desde irritación, quemaduras y hasta cuadros cancerígenos por un impacto que tiene este tipo de radiaciones ultravioleta sobre el ADN, así como lesiones a nivel ocular y específicamente de córnea si no se utilizan los elementos de protección adecuados. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el peligro de utilizar este tipo de, de, de radiaciones, tanto a nivel doméstico como en el comercio, por el alto riesgo que existe. En ante su exposición. Ante este tipo de, de sustancias vemos por otro lado en lo que hace a la seguridad de las personas que los usuarios que van a ser sometidos a este tipo de tratamientos circulan por estos artefactos sin recibir ningún tipo de información, que sea clara y objetiva respecto no solamente al producto que se aplica, sino sobre los potenciales riesgos que le va a generar a su salud. Además, no se les advierte ni se les da un instructivo de cuáles son los protocolos específicos que deberían cumplir para someterse a esto, donde claramente lo dice en las hojas de seguridad de todos los compuestos químicos que se utilizan. Es así que algunas personas transitan muy rápidamente y otros no, dependiendo del tiempo de exposición que van a estar al compuesto. Es infrecuente el uso de elementos de protección como gafas que protejan la mucosa ocular o respiradores que protejan la inhalación no deseada de este tipo de sustancias, y tampoco protección cutánea, donde las personas van a ingresar con distintas vestimentas, donde muchas de ellas quedan expuestas gran parte de su cuerpo a los efectos irritativos de estos compostos. A lo que se suma que esta sensación de humedad que genera sobre la piel, al tratar de tocarse o secarse los ojos, llevan sus manos contaminadas potencialmente con el virus, haciendo que aumente el riesgo de una eh, infección no deseada, producto de esta exposición que no termina de cumplir su objetivo. Para que estos túneles o dispositivos que pulvarizan o irradian distintos compuestos funcionen adecuadamente, vamos a tener que, se tendrían que dar ciertas condiciones que son imposibles de dar ante eh, lo que hemos mencionado, ya que las superficies sobre las que actúan deberían ser limpiadas adecuadamente. Esto es imposible, de que alguien que transita por la calle va a tener distintas vestimentas con distintas características y cualidades, distintos pliegues y zonas. Es decir, que esto no es factible hacerlo sobre las personas. Y que estos sistemas de rociado y polverización pueden conducir, a su vez, a una mayor dispersión no voluntaria, ya que esto generaría un arrastre y una presencia de mayor contaminación en el lugar donde están eh, dispuestos este tipo de dispositivos. Ahora, si analizamos los posibles riesgos derivados de la aplicación de estas estrategias de aspersión con el fin de desinfectar a las personas y llevar a una menor transmisibilidad del SARS-CoV-2, vemos que no cuentan con estudios o evidencias científicas, y que esto nos lleva a una contundente realidad que nos indica aconsejar que hay que dejar de exponer a las personas a estos productos químicos que no están aprobados para ser usados sobre las personas y que no han sido autorizados para ser utilizados en este tipo de dispositivos por ninguna autoridad sanitaria. En este sentido se ha expresado eh, la Organización Mundial de la Salud en donde habla eh, específicamente sobre la no recomendación de rociar a las personas con este tipo de compuestos atento a que esto podría ser física y psicológicamente perjudicial para la, eh, quienes transiten por estos eh, túneles de desinfección, por no reducir la capacidad de la persona para infectar o propagar el virus a través de sus gotas respiratorias, en donde no llegan este tipo de, de procedimientos, y además provocaría una irritación de la piel, de los ojos, y, y fenómenos a nivel respiratorio, debido a la inhalación de estos compuestos, como hemos mencionado, más allá de los efectos que puede tener a nivel gastrointestinal. Que si no fuera poco, vemos que el hecho de pasar por estas cabinas puede generar en las personas una falsa sensación de protección o seguridad, haciendo que no cumplan las medidas que sí son demostradamente eficientes y de alta seguridad, como es el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el no tocarse la cara, más el uso de las mascarillas o protectores faciales, y esto sí demuestra y confirma una efectividad en cuanto a la transmisibilidad viral. Recordemos que este rociado de productos químicos no inactiva el virus que está dentro de las personas y es el que va a ser expuesto cuando alguien habla, tose o estornuda, contaminando a quienes los rodean. Es así que hay distintos fundamentos científicos, de distintas organizaciones y autoridades sanitarias internacionales que claramente no recomiendan el, el uso de este tipo de dispositivos por no contar con evidencia que demuestren, como hemos mencionado, sobre eficacia y seguridad para contener la transmisión del de SARS coronavirus responsable de producir la enfermedad COVID-19. Como conclusión, entonces podemos decir que no recomendamos el uso de túneles o estructuras físicas, sean cabinas, gabinetes o puertas, con rociado o pulverizaciones de productos de desinfección, dispositivos de ozono o de radiación ultravioleta para humanos, basados en los dos aspectos que hemos tratado de exponer. Por un lado, por no ser efectivos para inactivar el SARS-CoV-2 en humanos, y por los efectos de los productos utilizados que son altamente nocivos para la salud de los humanos. Así que quedo atento a, a las preguntas y agradezco la atención y la oportunidad de poder desarrollar el tema. Gracias, sana. Hola, me congeló un poco la, el micrófono. Muchas gracias, Sergio, por su presentación. Creo que veo algunas preguntas ya en el chat, pero dejamos para después. Y ahora... Buenas tardes a todos, mucho gusto. Eh, Carolina Guzmán en representación de la Red Seatox en este foro, agradecida por la oportunidad y estoy en la espera que, que el apoyo de Iván, gracias Iván, eh, mucho gusto a todos. Ahora tengo el micrófono. No. Te escucho, Ana. Aquí estoy a ah, la, espera de la ah, presentación. Yo, yo, yo, tengo, yo, yo tengo algo como congelado para tomar y... y, y eh, si quieres, la paso la presentación, Carol. Quedo atento. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Eh, gracias, Ana. Vamos a ver en esta tarde ahora la presentación con relación a las recomendaciones y las alertas. Eh, por favor, si la podemos poner desde el principio, muy amable. Ahora sí. Gracias, no la estoy viendo, Iván. Yo tampoco, no sé si me escuchan. Sí te escucho, Ana, no, y creo escucho. que nos escuchan todos, pero Sí, se si escucha, no se escucha casos. claro. Está a la vista la número dos, contenido. Eh, yo, yo estoy con mi sistema como que congelado, no puedo pasar mucho. Sí, yo estoy viendo la, la, la diapositiva de la desinfección de frutas. Yo no, yo veo Ahora la Ahora sí pasando, la última. muchas gracias. Está bien, está bien. Gracias, disfrute. Muchas gracias. Bueno, entonces, eh, como les decía, vamos a hablar sobre las recomendaciones y las alertas sobre... Uso de desinfectantes para el control de COVID-19, la siguiente. Y para comentar que en, la, en el área de Red Tox que es la red de centros toxicológicos de Centroamérica, la siguiente, por favor, Iván. Eh, la siguiente. Eh, está integrado por el CIMED en la Universidad de Panamá. Eh, por el Centro de Control de Intoxicaciones en el Hospital de Niños del Seguro Social eh, y por el IRET en la Universidad Nacional en Costa Rica, el CIBATOX en el Ministerio de Salud de Nicaragua, el Centox y el CIVISTA en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el CIAT y, eh, en el Ministerio de Salud y el Programa SALTRA en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Y el CIAT en la Escuela de Química Farmacéutica en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Organización Panamericana de la Salud ha sido parte importante del crecimiento de RexiaTox y nuestra página web es Rexiatox.org. La siguiente. En el tema de la crisis del COVID-19 comenzamos a darnos cuenta que teníamos coincidencia en el uso y abuso de productos químicos en ambiente doméstico. También vimos que estaba la tendencia de personas a seguir propuestas de internet y redes sociales, tanto en preparaciones caseras como en tratamientos por COVID-19. Y el incremento en el número de consultas y casos relacionados a intoxicaciones en el hogar. La tendencia del uso de cabinas o túneles, como nos lo comentó Sergio, que estaban utilizando productos químicos. La siguiente. Entonces, ante eso, comenzamos a hacer una búsqueda y nos dimos cuenta que en Internet abundaban las formulaciones para hacer productos de alcohol en gel eh, sin ningún tipo de, de restricción y asumiendo condiciones que en las casas no todo el mundo las tiene, eh, al no tratarse de una industria farmacéutica de producción de este tipo de, de insumos. La siguiente. También vimos que habían personas haciendo diluciones de formulaciones de alcohol etílico o isopropílico y que finalmente cuando las diluían, lograban concentraciones bajas, no efectivas ni apropiadas para la crisis de COVID-19. La siguiente. O peor aún, empezamos a ver casos como los de República Dominicana donde consumieron un licor de estos hechizos artesanales llamado cleren a base de alcohol que estaba contaminado con alcohol metílico. Y la pena siempre de que algo así pudiese ocurrir en cualquiera de los otros países. La siguiente. Entonces se hicieron varias alertas. Esta fue una de las primeras alcohol en gel de dudosa procedencia, pidiendo... Eh, que las personas consumiesen solo productos que estuviesen registrados, que tuviesen un control de calidad que garantizaran que los productos realmente estaban cumpliendo, porque si no, también podía ser la falsa sensación de seguridad de que estaban utilizando un alcohol en gel útil y podría haber sido que no, no cumplían. Entonces, se evitaba de esa manera que los adquirieran por internet o en páginas de redes sociales. La siguiente. También la alerta por posibles quemaduras para el consumo de alcohol en gel y eh, planchas o eh, me, eh, estufas de gas o estufas eléctricas veladoras o candelas encendidas que pudiesen generar una quemadura en la piel. La siguiente. Y como Red Cetox hicimos también un llamado a al la, lavado de manos con agua y jabón desde todo el grupo de centros y, y, y en lo individual, de manera que las personas no se preocuparan porque si no había alcohol en gel disponible, que pudiesen optar por el lavado de manos de manera correcta. La siguiente. También empezamos a recibir comentarios y consultas por personas que habían tenido contacto con humos tóxicos, humos provenientes de la mezcla de compuestos peligrosos, eh, de productos de limpieza en casa, que en el afán de limpiar mejor, de hacer una, una limpieza más eficiente, estaban comenzando a mezclar eh, compuestos de cloro o lejía o lavandina, como se le llama en diferentes países, con otras cosas, con vinagre, con alcohol o combinados entre sí, el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada con otros compuestos. La siguiente. Y finalmente la alerta que se dio, cuando se habló de la posibilidad de que los productos de limpieza pudiesen ser medicamentos. en el momento en que nos consultan si se pueden hacer gárgaras, comenzamos a preocuparnos de que pudiesen empezar a, a usarlos de otra manera, por lo que se hizo esta alerta. La siguiente. Y el dióxido de cloro, el, el, el mineral, el suplemento mineral milagroso que ha sido tan ofrecido por las redes sociales y que ha llegado por WhatsApp, una alerta que encabezó CIPSA, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y a la cual se unieron las sociedades científicas para que las personas tuviesen en cuenta esto. Este es una, un compuesto ilegal que ha sido vendido desde el año 2010, inclusive la Agencia Española del Medicamento y, y Productos Sanitarios hicieron una alerta para que las personas no lo consumieran. La siguiente. Y eh, como vimos en el, en el mes de cuarentena o de, de confinamiento que llevamos, prácticamente el triple de consultas nuevas con relación a productos de higiene o de limpieza, de superficies especialmente, compuestos con cloro, niños consumiendo alcohol en gel, eh, mezcla de compuestos químicos. Y todo eso hizo que hiciésemos también una alerta para que las personas llevaran a cabo una serie de prácticas de la manera más segura posible con estos productos químicos. La siguiente. Con el tema de los túneles o cabinas de desinfección en Centroamérica y en muchos países de América Latina, tal y como nos lo comentó el doctor Zaraco, eh, fue una tendencia... Eh, y ante la preocupación del contacto con, con compuestos químicos, no solo en adultos, sino también en niños, mujeres embarazadas, todas las personas que tenían que pasar. La siguiente, se, se hace un recopilado eh, que está un poquito eh, complejo describir de cada una de las instancias, pero para que ustedes vean a todas las instituciones científicas que han recomendado no utilizar estos estos este tipo de insumos o de mecanismos la siguiente las referen la siguiente y entonces eh, aquí pueden encontrar ustedes publicadas las páginas donde están cada uno de los de las advertencias de los países la siguiente iván gracias eh, bueno y a nivel de, de Centroamérica se hicieron una, una serie de materiales eh, y hemos escogido estos que son unas hojas técnicas que fueron realizadas por la Universidad Nacional de Honduras eh, y por el, la Universidad del de Salvador en conjunto con el Consejo de Salud. La siguiente y que habla sobre las sales de cloro, de hipoclorito de sodio y de los compuestos de amonio cuaternario. Cuando hablamos de soluciones de cloro para los países de Centroamérica, hablamos de la sal eh, hipoclorito de sodio que está vendida en soluciones líquidas. Eh, la lavandina o la lejía, como se le conoce en España, es lo mismo, eh, pero el nombre químico, digamos, con el cual debemos identificarlo es hipoclorito de sodio. Ese está presente en las etiquetas y este nos dice la concentración que viene. Dentro de las ventajas de estos compuestos con hipoclorito de sodio es que son en un costo bajo relativamente comparado con otros compuestos. Es efectivo contra muchos patógenos, inclusive se puede utilizar en derrames o en manchas donde haya sangre. Eh, eh, su forma de actuación es rápida, elimina las biopelículas y tiene la ventaja de que en una concentración bajita es eficiente para el COVID. Entre las desventajas está en que puede manchar o dañar algunas superficies, puede ser corrosivo para algunos metales como el cobre, puede manchar la ropa si no se le sabe utilizar y no se usa un equipo de protección, puede inactivarse por material orgánico, eso quiere decir que si no limpiamos antes la superficie, de nada sirve que le pongamos una solución de hipoclorito, puede causar irritación en las vías respiratorias, los ojos y en algunos casos puede ser molesto el olor, y que haya personas que puedan ser eh, sensibles. Además, puede reaccionar con otros compuestos de limpieza. La siguiente. Eh, los riesgos y los síntomas, pues ya nos los ha comentado el doctor Sergio en su presentación. La siguiente queda para que ustedes la puedan chequear. Las sales de amonio cuaternario son compuestos que tienen diferentes generaciones. En Centroamérica y en los países de América Latina se han estado utilizando en algunas condiciones. Eh, dentro de sus ventajas es que es eficaz contra muchos patógenos, tiene baja toxicidad. Es, eh, para el contacto humano es de superficies, es, eh, es relativamente eh, seguro. No es corrosivo para el metal, no mancha la ropa. Sin embargo, dentro de las desventajas está en que no es efectivo contra algunas bacterias o esporas y eso lo hace eh, que, que en ambientes de salud, por ejemplo, se prefiera a otros compuestos. Su efectividad disminuye el contacto con materiales orgánicos, es lo mismo que pasa con las soluciones de hipoclorito, hay que limpiar antes, puede resultar un poco molesto el olor, y eh, hay algunos microorganismos que pueden sobrevivir dentro de los envases. Entonces, es de tener mucho cuidado porque si se nos contamina el, el producto, eh, podríamos estarlo transmitiendo a las superficies. Eh, puede ocasionar asma ocupacional, entonces debe serse muy cuidadoso con los trabajadores expuestos y deja un residuo, por lo que probablemente necesite también ser enjuagado. Puede ser además perjudicial para especies acuáticas y en relación costo-beneficio es más caro. La siguiente. En el caso de la protección personal, debemos utilizar equipo de protección personal en ambos casos. La siguiente. Eh, y eh, bueno, vamos a entrar de lleno ahora entonces a las recomendaciones de higiene y desinfección. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta la persistencia en las superficies del virus. ¿Qué vamos a hacer al llegar a casa?, que, ¿Cómo vamos a limpiar el hogar y las instalaciones de trabajo? ¿Cómo vamos a limpiar los celulares, dispositivos electrónicos? Eh, ¿Cómo vamos a preparar una solución desinfectante con base en las soluciones de hipoclorito de sodio que está comercializado en los países? La siguiente. Y entonces, eh, es necesario limpiar primero. Y eso, para eso se necesita agua y jabón y una acción mecánica. Frotar de manera que quitemos la mugre o la suciedad primero. Eh, como regla general, se recomienda que uno limpie de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de las, área, de las áreas más limpias a las más sucias. Eh, luego, con el desinfectante, debemos tomar en cuenta lo que nos comentaba el doctor Saracos: concentración y tiempo. Eh, es necesario que sigamos las indicaciones del fabricante. Los fabricantes traen en las etiquetas una descripción, traen las cantidades de uso de manera que se usen las concentraciones adecuadas. Si usamos concentraciones muy altas, no solo vamos a desperdiciar más el producto, sino que además vamos a exponer al usuario a intoxicaciones y a hacer probablemente un daño en la superficie. Lo ideal es que limpiemos dejando las superficies un poco húmedas y dejar secar. La siguiente. Esta es una diapositiva del doctor Jack Caravano en una, en una exposición de YouTube muy buena. Que ahí está el enlace para que ustedes la puedan seguir. Y está basada en la publicación de Lancet y del New England Journal of Medicine, donde habla de los tiempos promedios de la permanencia del virus en diferentes matrices y habla del aire, del papel, el metal y los plásticos. Es importante conocerlo para poder determinar cómo va a ser nuestro proceso de limpieza la siguiente. Y también el tema de la transmisión y se habla de los fómites y de las gotículas de pacientes sintomáticos o asintomáticos, conociéndose como fómites, todos aquellos utensilios, insumos que tenemos cercanos al paciente y que se pueden, eh, al que se puede adherir el virus, que viene siendo lo que veíamos de la superficie. La siguiente. Entonces, tomando en cuenta eh, la última publicación de OMS que ya ha sido mencionada por quienes me antecedieron, la siguiente vamos a comentar con algunas recomendaciones básicas. La siguiente. Anterior, gracias. En el caso del protocolo de llegada a casa, es muy importante que cuando lleguemos, evitemos que el polvo y la mugre se acumulen adentro. Y eso implica que dejemos los zapatos en la puerta y que si es posible apliquemos una solución de hipoclorito al 0.1% o alcohol al 70%. Es importante lavarse las manos con agua y jabón, quitarse la ropa, quitarse la mascarilla y ducharse si hemos tenido contacto, especialmente en un área muy eh, densa eh, donde han habido personas que no respetan la distancia personal que puede pasar o cuando tenemos dudas sobre alguna condición en la calle. La siguiente. ¿Qué pasa con las mascarillas y la ropa? Bueno, es útil que usemos mascarilla de tela por respeto y por, con, y por consideración para los demás. Y, y, por supuesto, si vamos a usar respiradores TN95 en el área de salud, también es muy necesario saber si hay posibilidad de limpiarlos. Entonces, en el caso de las mascarillas de tela, es necesaria una higiene. Y esta se con agua jabonosa, se pueden restregar y poner a secar o poner a secar en una secadora Recordar que debemos tener suficientes mascarillas de tela para poder recambiar en, el, en el, la jornada laboral. Entonces, por ejemplo, si nos tomamos un café o, o vamos a almorzar, la siguiente vez al volverla a poner, se ponen, nos ponemos una limpia. Entonces, se necesita cargar en la bolsa o en el, el maletín de trabajo una bolsa para guardar las que están sucias. Considerar la desinfección de respiradores N95 conforme los métodos sugeridos por el CDC de calor húmedo, especialmente en la época esta en que estamos con ausencia de proveedores suficientes para garantizar que, las, que los respiradores N95 que se consiguen realmente cumplen con las condiciones. Hay dos, ahí se plantea dentro del video que se, que se en este link, una propuesta del doctor Carabanos con relación a la alternancia de, la, de los respiradores debido a la permanencia del virus. La ropa de vestir y la ropa de cama deben colocarse en agua jabonosa, lavarse a máquina o a mano, secar en solo en secadora y no agitarla, ¿verdad? Guardarla en una bolsa cerrada o en un recipiente con tapadera mientras la vamos a lavar. La siguiente. En el caso del hogar y las instalaciones, eh, seguimos la misma, el mismo parámetro de preferencia no barrer y preferir no tener alfombras. Eh, limpiar el piso con agua jabonosa y luego con un trapo humedecido con agua y luego desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio sodio.1. El, hay que no olvidarse de las superficies de mesas, encimeras, en la cocina, en los baños, no olvidar las manecillas de las puertas, los interruptores de electricidad, controles remotos de televisión, aparatos telefónicos para superficies no muy extensas, pueden usar alcohol etílico del 70 y no se olviden usar guantes mientras limpian. ¿verdad? Descartarlos cuando terminen de usarlos. Eh, sin embargo, si lo que tienen son guantes de látex gruesos, podrían dejarlos para uso exclusivo de limpieza. Márquenlos con una letra de manera que no se les confunda con otros guantes y al finalizar siempre lávense las manos con agua y jabón y aplíquense un humectante. La siguiente. Para el tema de los celulares, computadoras, impresoras, eh, es el mismo procedimiento, deben evitar que el polvo inmugren, lo preferencia no usarlos en la calle, evitar que se contaminen con ambiente externo, limpiarlos, puede limpiarse con toallitas eh, comerciales como estas de o bien como una toalla de papel húmeda con eh, alcohol isopropílico, dejando que seque, ¿verdad? Y eh, luego secar. Siempre, en todo caso, la higiene personal después de hacer la limpieza es muy útil. La siguiente. En el caso de las verduras, las frutas, los productos empacados, se recomienda lavarlos, eh, especialmente los que tienen cáscara, puede ser con agua jabonosa y un cepillo, para aclarar con agua limpia, potable. En el caso de los productos envasados con empaque de plástico, pues, se pueden limpiar con agua y jabón también o con alcohol 70. Los que vienen con empaques de cartón podrían eliminar el empaque y guardar el producto en un frasco, por ejemplo, con los cereales. Lavarse siempre bien las manos con agua y jabón y desinfectar el área donde hayan tenido eh, eh, este procedimiento. La siguiente. Hay dentro del documento de OMS que hay este link, una fórmula, porque puede ser que el cloro que tengamos disponible en el país, no todos vengan a la misma concentración. Entonces, es muy necesario saber cómo lo vamos a mezclar. Entonces, esto es el producto eh, por ejemplo, en, la, en el numerador tenemos el producto con 5% de cloro. Ese es el que se consigue en alguno de nuestros países. Y en el denominador la concentración deseada, 0.5. Esto nos da, después de ponerlo en la ecuación, nueve partes. Eso significa que son nueve partes de agua y una de producto. Es eh, una forma sencilla, la siguiente. Y para el caso de Centroamérica, que nuestra concentración está entre 3 y 4,72, más o menos el equivalente es a dos cucharadas en medio litro de agua. La siguiente. Las, conclus la siguiente. Las conclusiones vamos a dejarlas al final para que la doctora Maya pueda terminar. Muchas gracias. Gracias, Carol, por sus explicaciones. Veo muchas preguntas que pueden estar casi contestadas con su presentación. Y paso la palabra ahora para nuestra colega, doctora Amalia Laborde. Muchas gracias. Creo que tenemos apoyo de Iván para hacer el cambio de ponencias Yo veo su ponencia. ¿Tienes el micrófono, Amalia? Tengo el micrófono, Ana. Buenas tardes para todos y todas. Un placer estar aquí compartiendo este, esta reunión. Y, y ver cuán, cuán grande es la audiencia y, y qué, qué enorme interés que trae este tema de los desinfectantes. Eh, hablar del de rol de los centros de toxicología en tiempos de pandemia con respecto a, a los instrumentos eh, que nos están dando el, eh, el beneficio y la posibilidad de controlar eh, la contaminación de superficies o, o de materiales, en realidad es un tema difícil. Los centros de toxicología han tenido eh, diversas eh, opciones para trabajar en estos temas, eh, enfocándose a actividades que no le son eh, las eh, que están siempre eh, organizadas. Porque, bueno, hay algunos centros de Estados Unidos que han, se han convertido también en centros de respuesta a preguntas de la comunidad sobre eh, esta situación, sobre el virus y sus formas de contaminación o formas de control. Eh, lo que ha puesto un poco también a los centros a comprender eh, cuál es su rol en comunicación de riesgo a la población. Eh, que es con quien tiene y puede tener un diálogo permanente a través de, de sus su guardias, de su presencia eh, diaria y permanente a través de una, una consulta telefónica. Los eh, centros de toxicología en esta, en esta, en esta pandemia eh, no pueden olvidar que tienen un rol fundamental que me muestras la anterior, Iván, muchas gracias, eh, en, eh, eh, en la evaluación de riesgo de una situación en la que comienza a utilizarse o aumenta el uso de una sustancia química, cualquiera sea. En este, en este balance de la desinfección, riesgo, beneficio, el beneficio es claro, Hemos visto y, y, y nuestros colegas nos han, nos han contado de qué manera es beneficioso y cómo podemos usarlo para controlar eh, la contaminación con el virus y el contagio, entonces, eh, por, por contacto. Eso es, está fuera de discusión y de hecho, bueno, la desinfección... Eh, y el uso de desinfectantes ha sido sin duda un elemento clave en el control de muchas infecciones y muchas situaciones que hayan sido epidémicas o no. Pero los centros de toxicología de cualquier sustancia química deben estar observando el riesgo porque eh, los aspectos toxicológicos, los riesgos para la salud están siempre en, eh, detrás del uso de una sustancia química por qué no recordar en esta época a Paracelso, ¿verdad?, cuando este, nos decía que nada es tóxico y todo lo es, y todo depende de la dosis, para decirlo resumidamente. Entonces, así, eh, con esta mirada, pensamos cómo los centros de toxicología pueden ofrecer buena información para el uso apropiado, para incrementar aún más el beneficio, y para evitar y achicar en lo posible este eh, riesgo para eh, la salud humana. En la siguiente, eh, hay una publicación eh, en este contexto de la OPS que habla de la necesidad de comprender la infodemia y la desinformación. Eh, este artículo es muy interesante porque, bueno, esta situación tomó de sorpresa a, a, a muchos países y muchos equipos de trabajo del área de salud y por lo tanto, eh, eh, mucha información fue construyéndose más lentamente que la información que no está evaluada o no está eh, eh, certificada eh, por expertos o por organismos que, eh, que eh, evalúan esa información. Y por lo tanto, eh, hubo muchísima información eh, informal de origen no, no preciso, eh, mucho antes de que tuviéramos la posibilidad de manejar información eh, basada en la evidencia. Y esta, este, este artículo es bien importante y creo que eh, nos permite también ver el aspecto de los desinfectantes desde el lado del riesgo. Las personas lo que ven son etiquetas, son productos, sustancias que les ofrecen y que eh, les ofrecen eh, algo maravilloso, matar el 99% o más 9% de las bacterias, los hongos, los virus o cualquier microorganismo que se cruce. Por lo tanto, las personas tienen acceso a esa información muchísimo más rápidamente que cualquier eh, toma de posición o recomendación de organismos científicos. Y esta información es clave para los tomadores de decisiones, para eh, quienes tienen que organizar eh, las actividades de prevención del contagio del coronavirus, pero para eh, la mayoría de la población es algo muy difícil de eh, entender y probablemente no esté al alcance de todas las personas eh, tanto como sí si lo está eh, la propaganda sobre estos productos. En la siguiente lo que vemos es eh, una serie de preguntas, habría muchísimas más, eh, pero que nos plantean cuál es el desafío de la comunicación de riesgo para promover el uso beneficioso y prevenir el riesgo. Los centros de toxicología tienen eh, históricamente una experiencia acumulada en comunicación con la población, tanto para eh, promover el uso beneficioso de una sustancia como para prevenir el riesgo. Cuando, ¿por qué? Porque hablar del riesgo de una sustancia lleva directamente a eh, poder transmitir eh, de qué manera ese riesgo no va a existir y eso sin duda lo deja del lado del beneficio. Eh, en, en estos momentos en que comunicar el riesgo eh, es importante, eh, pero a su vez es desafiante eh, no generar el temor sobre el uso de desinfectantes. Eh, los centros de toxicología observan y eh, registran y se preparan para el aumento del uso y por lo tanto para el aumento de los accidentes, como ocurre con cualquier sustancia que comienza a usarse en exceso o en forma eh, aumentada, pero también a nuevos escenarios de riesgo, algunos verdaderamente inesperados. Eh, como comentaba eh, eh, Sergio, como comentaba Carolina, eh, nuevas formas de exposición humana que eh, no nos esperábamos y de las cuales no teníamos eh, experiencia. Eh, por otro lado, la oferta comercial va mucho más rápido que las recomendaciones basadas en la evidencia, en la evidencia científica y muchas veces las recomendaciones son erróneas, confusas y prácticamente florecen en las redes sociales, eh, sin ningún tipo de eh, control. Y por lo tanto, eh, eso hace que eh, la información se, com se complejice. Las, las personas de la comunidad, el común de las personas, se preguntan cuál es el mejor, cuál es el más económico, porque eso también tiene un valor. Si está listo para usar, si hay que prepararlo. Eh, Cómo que hay diferentes concentraciones eh, y entonces cuánto debo usar. Es bastante difícil si vemos en la siguiente, transmitir a la población cuál es eh, la forma de preparar esas soluciones. Y creo que un nuevo paso que debemos dar es encontrar eh, información práctica para llegar a la población con esta eh, con esta información precisa que nos mantenga en la balanza del lado del beneficio. Los CIAT pueden eh, disponer de esa información, de hecho la buscan, la tienen a mano para poder dar información apropiada. Pero es interesante que los centros de toxicología puedan, como, como, como ha ocurrido en, en otros centros en, en, en la región y también en el mundo, que eh, puedan disponer, estar disponibles para dar información sobre cómo es esta preparación, cuál es el, el, el, el desinfectante que vamos a usar, qué composición tiene este producto comercial que no se lee, qué es lo que contiene. Toda esa información es muy importante para que la población pueda usar hacer un buen uso de los desinfectantes. Pero también los centros tienen que prepararse para el diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones porque muchos centros tienen diálogo también con los equipos de salud. Entonces, en esta recomendación que ustedes ya la vieron, eh, la recomendación de preparar el, el hipoclorito de sodio, el desinfectante más utilizado sin duda a nivel doméstico, eh, la preparación al 0,1% podría ser menor en algunos casos, pero al 0,1%. Eh, es la que podemos comparar de esta recomendación que es para los, para los establecimientos de salud, es la comparable para el uso doméstico, ¿verdad? Y, y ustedes ven que, bueno, dependiendo de la concentración del producto, como, como mencionaba eh, Carolina, obviamente eh, la cantidad que debemos usar y en cuanto diluir eh, es totalmente diferente. Y mm, esto no es fácil de lograr a nivel de una persona en su casa que ha comprado un producto en el supermercado probablemente no vaya a mirar estas tablas, por lo tanto eh, eh, tenemos que encontrar una manera de mm, dar información apropiada, oportuna para que estas preparaciones sean apropiadas para su beneficio y para evitar el riesgo. En la siguiente lo que vemos es que los centros tienen ese, eh, esa posibilidad de contribuir a manejar eh, los desinfectantes de forma apropiada porque los conocen porque conocen la composición de muchos productos que están en el mercado conocen las concentraciones manejan las concentraciones y la estimación de una dosis eh, saben cuáles son los productos que no están recomendados eh, Conocen cómo preparar apropiadamente una dilución que sea efectiva. Y los centros de toxicología están en general referidos en las etiquetas. Muchos productos que se venden en diversos países tienen los teléfonos de los centros de toxicología de esos países eh, en donde se venden. Y en general compartimos etiquetas con Chile, con Argentina, aquí en el sur de América. En la siguiente lo que, lo que vemos es que en realidad para eh, hacer estas preparaciones las personas necesitan ayuda y muchas veces eh, los documentos y la cartelería no llega a todos los hogares. Por lo tanto, a través de redes sociales o a través de eh, información eh, que pueda llegar a los hogares es importante eh, insistir sobre este, sobre este tema. Eh, y, las, y los centros de toxicología pueden ser una herramienta porque están disponibles las 24 horas y tienen personal capacitado para eh, informar a la población adecuadamente. Aquí les muestro solamente cuatro etiquetas que estaban disponibles en mi propio hogar, eh, por lo que me fue muy fácil encontrar que todos los, los tres primeros son este productos eh, de Uh, de hipoclorito en concentraciones expresadas en forma diferente y que además son diferentes en, en porcentaje. Por lo tanto, eh, ahí eh, ya tenemos un problema para las preparaciones. Y también tenemos eh, otro producto que eh, alguien trajo a, a mi hogar pensando que eh, era hipoclorito y cuando se dio cuenta de que tenía peróxido de hidrógeno, alcohol y de Entonces, eh, el manejo de la etiqueta, que es la comunicación de riesgo químico clave, el primer paso de información, muchas veces este, no, es, eh, no es clara, no da la información que la persona le permite reconocer el riesgo. Ni hablar eh, los envases que eh, no son los apropiados y que resultan del trasvase de, de la compra a granel de sustancias más concentradas, como por ejemplo hipoclorito al 10%, y la venta en diversos eh, establecimientos que eh, para ahorrar eh, eh, envases o utilizan envases de refrescos, lo que es de altísimo riesgo para los accidentes, o si no, preparan estos envases, como ustedes pueden ver, en eh, los que marcan con un clic qué es lo que le ponen adentro, pero en realidad podría tener cualquiera de estas cosas. Eso es algo eh, bastante frecuente observado en los centros de toxicología y que eh, en esta ocasión podemos verlo relativo de desinfectantes. En la próxima, lo que vemos es que en estas situaciones, entonces, en el uso intenso, en, en, en, en la existencia de frascos o envases que no tienen etiquetas apropiadas eh, cuando las etiquetas son confusas para las personas llegamos llegamos a situaciones en las cuales las personas pueden usar eh, dosis excesivas y por lo tanto a mayor dosis mayor riesgo de los efectos no deseados eh, pero también eh, en, esta, en este escenario de pandemia tenemos la aparición de tratamientos mágicos, como ya lo comentaron, eh, la oferta de diversos eh, dispositivos para rociar a las personas eh, y también en el afán eh, de obtener una limpieza extrema eh, se hacen mezclas de productos químicos y las mezclas de productos químicos de limpieza que en general tienen, tienen una alta reactividad química, eh, generan, eh, obviamente, eh, nuevos compuestos, eh, a veces eh, eh, compuestos que se, eh, que se aerosolizan, se evaporan y generan eh, situaciones de riesgo de inhalación importante cuando este producto está siendo usado en un ambiente cerrado, no tiene por qué ser confinado o está siendo utilizado durante, durante mucho tiempo. Y eh, hablar que los hay más desinfectantes distribuidos en los hogares y por eso pueden estar al alcance de los niños. En el siguiente, vemos que estas situaciones de riesgo nos llevan a lo que mencionaba ya eh, Sergio al principio, nos lleva sobre todo a un gran escenario, que es el escenario de la corrosión y la irritación, que son fenómenos que pueden causar síntomas severos, que en general no lo causan, a excepción de que las personas estén manejando sustancias muy concentradas. Entonces vemos el hipoclorito de sodio al 5% es irritante, pero el 10% es corrosivo. Y el tratamiento que esto exige, las secuelas a corto y largo plazo son muy diferentes. El alcohol con su toxicidad neurológica y metabólica y ni hablar la posibilidad de otros alcoholes que se puedan estar utilizando además del etanol. En fin, eh, dentro de los usos eh, mágicos eh, apareció la posibilidad de preparar el dióxido de cloro en el hogar a partir de sus precursores un ácido, o, y, una, eh, y una cantidad X de clorito de sodio al 25%. Y el clorito de sodio al 25%, además de tener un fenómeno irritativo, es también un metahemoglobinizante severo. Y eh, en estos casos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se ha visto? Hay casos fatales reportados, asociados a qué? a la ingesta de concentrados, a la mezcla de productos y a los usos prolongados en ambientes cerrados. En el siguiente, lo que vemos son algunas previsiones que ustedes pueden eh, mirar, en las cuales una muy oportuna de hipoclorito de sodio e intoxicaciones por hipoclorito de sodio, en el año 2019, que muestra una baja incidencia de casos graves y que los casos graves se asocian sobre todo a altas dosis. Lo mismo ocurre con el peróxido de hidrógeno cuando se habla de las concentraciones más bajas, aquella que nosotros conocemos como eh, de 10 volúmenes o de 3%. Eh, sin embargo, hay algunos casos en niños graves eh, asociados a la generación de espuma y eh, a la obstrucción respiratoria. Las mezclas con amoníaco o ácido, hay una serie de casos graves y mortales por inhalación durante el uso, y las intoxicaciones por alcohol al 70%, que obviamente es el que necesitamos como sanitizante, pero eh, tiene eh, una baja frecuencia de intoxicaciones graves, pero hay intoxicaciones graves, algunas que llegan a alcoholemias muy elevadas. La siguiente. Eh, los, los centros de toxicología registran las intoxicaciones y lo que vemos es un aumento claro de los eh, de las, eh, casos eh, vinculados a la ingesta o a la inhalación de estos productos. Aquí se ve eh, la estadística del centro de toxicología de Montevideo, en el cual eh, tenemos un, un claro aumento, un aumento de alrededor de eh, el 60-65%. El perfil es muy similar. Quizás ahora, en este momento de pandemia, lo que tenemos es más consultas por alcohol o alcoholes o alcoholes en gel que en el año pasado, eh, y, pero también sigue siendo el, lo primero el, las consultas por sodio. En la, en la siguiente vemos eh, Datos procedentes del Centro de Toxicología de Santiago de Chile, que gentilmente me este, dio el doctor Juan Carlos Ríos, en donde también se observa con toda claridad el aumento de las intoxicaciones por eh, compuestos clorados. En la siguiente podemos ver también el aumento de los casos eh, vinculados a amonios cuaternarios. Eh, y unos eh, detalles con respecto a el, la amplia gama de edades que están afectadas aquí y donde obviamente los niños aparecen como una población de muy alta vulnerabilidad. Y para finalizar, eh, los centros de toxicología pueden eh, y tienen información acumulada, experiencia eh, clínica y experiencia de evaluación de riesgo para eh, contribuir. Eh, a la evaluación interdisciplinaria de este riesgo-beneficio de, de nuevas técnicas que pudieran eh, aparecer y en ese sentido ha, han participado muchos centros en la declaración sobre el dióxido de cloro o sobre los túneles de sanificación pero también tiene eh, eh, digamos eh, roles para comunicar eh, riesgo a la población a través de los medios, a través de las publicaciones que permitan llegar al máximo de la población con respecto al riesgo a esta, de estas nuevas técnicas. La siguiente, o tratamientos mágicos. Finalmente, volviendo a mostrar la documentación que nos, que nos, que nos permite tener una evidencia evaluada, eh, actualizada sobre los procesos de desinfección, eh, creemos que los centros de toxicología pueden ser una herramienta importante para dar mensajes directamente a la población mensajes que podríamos resumir de todo lo que han dicho nuestros colegas hasta ahora eh, que la limpieza es antes que la desinfección que la desinfección es para superficies no para personas que ningún desinfectante es un medicamento para ingerir inhalar que la desinfección se alcanza con concentraciones mucho más bajas que las del producto que se adquiere, que hay que reconocer la concentración y luego eh, aprender a diluirla, que no se desinfecta pulverizando, sino aplicando con paños, que no se usan envases eh, que no sean eh, eh, los originales, o si estamos usando eh, productos que tuvimos que reenvasar, mantener el, el rótulo, ni hablar de no utilizar envases de bebidas, mantener siempre estos productos lejos del alcance de los mismos, aunque parezca repetido, y eh, llamar al centro de toxicología si se tiene alguna duda. En la última diapositiva les quería comentar que las intoxicaciones eh, de otro tipo, que no tienen que ver con eh, los desinfectantes, eh, siguen ocurriendo. Todos los centros de toxicología que han aportado datos sobre qué ha pasado en el momento o en este tiempo de pandemia, ninguno ha mostrado una clara disminución de otras consultas. Por lo tanto, eh, es una labor que eh, se agrega a la labor basal que tiene un centro de toxicología. Manda? Es interesante que en este momento existe una creciente por el eh, probable aumento de la frecuencia de accidentes químicos mayores. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en estos momentos de aislamiento, de distanciamiento, eh, podría haber fallas de mantenimiento de procesos que son muy vulnerables a eh, escapes o derrames. Y eh, hay una reciente publicación de la Unión Europea eh, sobre la preocupación de accidentes que han ocurrido en mayo, en la India, eh, estuvo en toda la prensa, en Italia, eh, y en el día de ayer eh, Uruguay tuvo también un accidente químico eh, que afectó gravemente a varios trabajadores a través de un escape de amoníaco eh, Los centros de toxicología tienen mucho trabajo, pero también tienen mucha posibilidad de contribuir al uso beneficioso de los desinfectantes, eh, tratando de evitar o minimizar el riesgo en su uso. Bueno, muchas gracias. En la siguiente están los datos para quien eh, quiera recibir más información. Eh, les agradezco mucho la atención. Gracias a los colegas que me precedieron, que tuvieron unas presentaciones excelentes. Muchas gracias Amalia, muchas gracias a todos que hicieron sus presentaciones. Estamos con el tiempo bastante limitado de oír las preguntas, que son muchas. Algunas de ellas están contestadas, otras pueden tener sus respuestas en los documentos indicados. Y pregunto a las personas ponentes si quieren comentar algo sobre... Há uma infinidade de perguntas que, creio, nos dizem o quanto é completo, detalhado e com tantas... Uh, details, ¿no? para tratar de todo, sea de amonio, sea de, de ozono, sea de, de cabines desinfectantes con diferentes productos. Yo pienso que muchos están contestados otros, si los ponentes quieren hacer comentarios, les paso la palabra, pero veo una pregunta que se repite mucho, es la grabación, e a sessão vai estar disponível, e as ponentes. Les digo que sim, e busquem o enlace em en em en o anúncio de eventos que pusemos em uma OPS. Em nosso site, na página de OPS, eventos, enquanto que esse anúncio desse, webinar vão encontrar os materiais disponíveis. Estamos quase com os tempos de ovelha o Sérgio, con la mano levantada, creo que tiene, quiere comentar algo. Le paso la, no sé si yo paso. Ahí está, Ana, gracias. Ya. Un, un poco viendo las consultas, algunas las hemos ido resolviendo por el chat, pero primero el eh, que se reitera, saber que lo que es costo-beneficio, sin lugar a dudas, el hipoclorito de sodio, lavandina o lejía, eh, es sin lugar a dudas... Eh, altamente eficiente para descontaminar las superficies que puedan tener presencia del sars Coronavirus 2 O sea, eh, el hipoclorito de sodio, sin lugar a dudas, eh, sería el elegido por estas características. Teniendo en cuenta el riesgo que puede haber sobre ciertas superficies, sobre todo metálicas, donde eh, allí tendríamos que evaluar qué otro tipo de desinfectantes poder utilizar. Eh, que es bastante reiterado ellos Después hay otro sobre usos de inducciones electrostáticas y demás, que no hay bibliografía que respalde el uso para, eh, como viricida específicamente. Eh, respecto a clorexidina, eh, la evidencia ha mostrado que no es efectivo sobre el sars cov un poco una pregunta que había. Eh, por eso, por ejemplo, en el área de odontología se descarta utilizarlo, Sí, eh, han incluido el uso de buches con, eh, previo a la atención, que en sí no es alta eficacia porque el virus está presente en las secreciones respiratorias altas, pero disminuiría la carga viral en la saliva. Hacer buches previo al procedimiento con peróxido de hidrógeno o povidona ayudada. Eh, el lecho de pies, ya un poco lo que está en, la, en la, para zapatos, los eh, pedilubios y demás saber que puede llegar a haber una carga viral sobre la suela de los zapatos, sobre todo cuando eh, las condiciones de higiene de la comunidad no son adecuadas, donde hay expectoración o presencia de secreciones salivales sobre las veredas que puede tener esta carga en la suela. El resto de la carga viral que puede haber sobre la ropa de las personas o sobre la vestimenta es realmente despreciable, eh, salvo que una situación de que una persona sin mascarilla, estornude, tosa eh, o, o espectore sobre eh, la, la ropa de alguien, ahí tendríamos que inmediatamente ir a nuestra casa y lavar la ropa con agua y jabón. No, eh, afortunadamente, como bien había explicado Ana al principio, es un virus muy vulnerable y con el solo hecho de agua y jabón es suficiente para inactivarlo por la, esta superficie, esta bicapa proteica lipídica que tiene el virus y que se puede hacer a temperatura de 30 a 60 grados, pero lo, lo indispensable es una buena calidad de jabón para que logre este efecto sobre la superficie. Eh, y eh, serían los aspectos más, más sobresalientes, un poco de las consultas que, que existían. Esto también para el personal de salud, que ahí le había contestado, que cuando uno termina, lo ideal es utilizar... Eh, eh, eh, la, la ropa de, de algodón allí es donde puede perdurar una eh, un par de horas no mucho más si sí son mucho más riesgosos las batas este, impermeables donde puede permanecer el virus hasta 24 horas por eso es muy importante el procedimiento de cómo retirarse estas batas o estos mamelucos impermeables que no bien eh, aplicados los procedimientos y protocolos para retirarlos nos pueden hacer que nos contaminemos de manera secundaria Recordemos que en los guantes de látex eh, quirúrgicos puede perdurar el virus hasta 8 horas. Un poco recalcar que no está incluido dentro de los procedimientos de prevención ya que genera una falsa sensación de seguridad eh, sobre las personas. Hay indicaciones específicas del uso de guantes que son cuando hay procedimientos que uno va a contactar otros fluidos corporales donde sí hay gérmenes, bacterias y virus que pueden ser transmitidos a través de lesiones en piel no el caso del coronavirus, entonces mucho cuidado con el uso de estos guantes quirúrgicos que son eh, de riesgo cuando eh, los utilizamos creyendo que eso nos está protegiendo. Eh, nada más que eso, Ana, y bueno, quedo atento. Gracias. Gracias por las aclaraciones. Yo veo que Carolina también está con ganas de hacer algunos comentarios. Eh, sí, gracias Ana. Eh, buenas tardes a todos. Sí, eh, hay varias preguntas eh, un poco relacionadas y hablan del tema de por qué desinfectar si ya está limpio. Por ejemplo, si vamos a limpiar con agua y jabón, porque si tenemos la posibilidad de tener a alguien asintomático que está cerca de las áreas eh, y pudiese tener un contacto con ella, siempre es necesaria eh, la desinfección para garantizar que por lo menos en casa tenemos un ambiente eh, protegido, igual que en el trabajo, ¿verdad? Eh, eh, el uso de la mascarilla, como lo decía Sergio, es muy importante para tratar de minimizar en parte esta, esta posibilidad. Eh, y en el caso de las alfombras desinfectantes, que ha sido una tendencia en estos países de Centroamérica, es muy importante tomar en cuenta que las soluciones que le pongamos sean eh, útiles. Algunas las venden con todo y un frasco de de solución desinfectante sin embargo cuando hemos visto los tiempos de posibilidad de inactivación del virus son hasta 10 minutos entonces no serviría de nada que pasemos sobre la alfombra si el efecto o, el, o el, el, el el esperado efecto biocida que queremos se va a tardar tanto entonces lo ideal es poner mucha atención en qué es lo que nos están ofreciendo hay que leer las etiquetas y buscar los estudios de, de preferencia limpiar con agua y jabón inicialmente y luego utilizar una solución desinfectante que era lo que lo que hablábamos y alguien me decía mire en el cuanto a la ropa eh, de qué sirve quitarse la ropa si cómo era la consulta si de todas maneras el tiempo es, es breve pues sí pero si ustedes tienen la duda de que hayan tenido un contacto como lo han comentado antes es mejor hacerlo eh, como una rutina con los alimentos frescos eh, deben eh, eh, tratarlos como siempre lo han tratado con la condición de que deben procurar siempre lavarse bien las manos con agua y jabón antes en el, el procedimiento estipulado y al finalizar la función. Que los platos, las tab, todo el material que utilicen para, para prepararlos esté limpio. Y en el caso de, las, de los productos en restaurantes o en lugares de, que preparan comida para, para repartir, eh, la guía que está en la presentación puede ser de mucha utilidad para que puedan orientarse mejor y orientar mejor al personal que se va a encargar de esto. Gracias, Ana. Gracias a ti, Carol. Creo que estamos com el tiempo listo. Muchas gracias. Tuvimos casi la capacidad máxima de, de participantes, quase mil personas. Es un honor para nosotros. Y sus preguntas son de gran utilidad para que continuemos con el desarrollo de otros documentos con los detalles que vamos a utilizar desde sus preguntas para ver cuáles son las recomendaciones, las aclaraciones y cómo hacemos la gestión de todo esto. Como Amalia comentaba, siempre un balance entre riesgo y beneficio. Cuánto queremos poner de dano a la salud y de desinfección de lo que tenemos, de superficies, de alimentos, de espacios colectivos, individuales, privados... Es una cosa bastante compleja, por seguro, estamos con mucho gusto trabajando para mejorar toda la situación de control de transmisión de, de esta pandemia. De forma que les agradezco y como decía, la grabación va a estar con indicaciones en el mismo anuncio de la, de la llamada de este webinar, Eventos de OPS. Les agradezco y cerramos la sesión. Saludos a todos. Espero algunos minutos para ver si alguien de los panelistas tiene algo más. Creo que no. podemos cerrar y tratar de poner las grabaciones y ponencias disponibles para todos. Muitas graças e saludos a todos e todas.